Nos encontramos aquí en nuestra quinta feria de servicio, tu representante en la comunidad donde cientos de hormiguereños nos han venido a visitar, eh, a recibir los servicios de distintas agencias gubernamentales, pero también servicios de salud y prevención como pruebas de tiroides, pruebas de azúcar, alta presión, entre otras. También nos ha acompañado esta mañana eh, para orientación eh, la oficina de FEMA y de SBA, que es Small Business Administration para los pequeños y medianos comerciantes que sufrieron durante eh, esta tormenta o este huracán Fiona. Eh, ha sido todo un éxito, nos sentimos sumamente honrados eh, y orgullosos y desde un principio nos comprometimos inquebrantablemente con llevar los servicios a la ciudadanía y los seguimos cumpliendo con nuestra quinta feria. Bendiciones.